Y ve, eh, primer Jock, eh, agradecerte Alfredo, mm -hmm. que bueno, que ha vingut a Lleida, a eh, defensa Alfredo, ya es un clásico a la UDL en todo ámbito de la formación del Flipped Classroom, pero él siempre, siempre que le demanem, de Manem, la verdad es que siempre, siempre ve capallera a hacer a, a el curso. A también agradecerte. Eh, la adaptación que has hecho, porque bueno, ya sabemos que el curso ha tenido molta demanda y el Alfredo, desde el primer momento, nos va a mostrar flexibilidad. Pero bueno, per intentar asumir, intentar números raonables, intentar asumir la, la gent que ha podido asumir, d'acord, acuerdo? Y, tant eh, otra vez, gracias. Mm -hmm. Eh, en ese preámbulos, os presento al Alfredo que ya ja ¿vale? eh, que es profesor de inmunología de la Universidad de Alcalá, coordinador del grupo innovación docente, ex magistrales anónimos y Aula invertida en entornos semipresenciales y online, co creador del registro de docentes Flippers españoles que es sin docents, vale, té el socio con Twitter per si el si voleu seguir. Escriu también un blog, que es el blog Profesor 3.0, que el podéis encontrar a la xarxa fácilmente. Y es su libro best-seller sobre aula invertida en enseñanza universitaria, que es Free per Learning, aplicar el modelo de enseñanza inversa. Como sabeu, el, el curso de la sesión de de demà virtual, y a finales de juliol, en dos grupos diferenciados, y a las sesiones presenciales, ¿de acuerdo? Mm -hmm. eh, nada, por mi parte, lo repito. Muchas gracias, Alfredo. Eh, adelante y, y que vaya muy bien el, el curso. ¿Vale? Y, y andaban. Gracias a todos por asistir. Gracias. gracias, Oscar. Gracias, Oscar, por la presentación. Voy a subir yo el. Voy a cambiar de pre... de... El, el archivo que. Hmm. que es el. Es que tengo dos: el PDF es que esta aplicación, los powerpoints, suele hacer unas pifias eh, considerables. Sí. Bien. Entonces, mejor en PDF. Pues bien, vamos a empezar este, este taller que ha tenido que ser híbrido por las circunstancias. Y, bueno, lo primero que os quiero decir es que, eh, bueno, aparte de agradecer a Oscar la presentación y al ICE de la UDL, el que hayáis vuelto a contar conmigo después de, de 13 años dando cursos, pues lo primero que quería comentar es que tenemos este hashtag, que es Almohadilla Aula Invertida UDL 2020, y que los que tuiteéis, pues a ver si le damos un poquito de visibilidad al, al, al taller, en twitter y para ello simplemente yo os recomiendo que cuando veáis alguna diapositiva o algo que os llame la atención eh, pues saquéis una foto con el móvil o un pantallazo con imprimir pantalla del ordenador y que lo y que lo tuiteéis con ese hashtag y así vamos a tener una especie de pues de, de reunión de las cosas de las raciones que ha producido esta, esta presentación por tanto si hay algo, alguno de los participantes está está dispuesto a, a hacer de community manager no, no podemos pagar mucho pero, pero bueno eh, de esa manera pues aumentaremos la visibilidad del curso en, eh, en las redes y, y bueno y tendrá más repercusión. Bueno, eh, hablando de repercusiones, eh, este taller tiene un objetivo, es que el máximo número de vosotros, que vais a ser muchos, está matriculado 70, pues que un gran número de vosotros podáis incorporar en la universidad invertida vuestro repertorio de estrategias docentes. Y que lo podáis hacer al menos en, en algún tema de, de alguna de vuestras... Y por eso eh, la tarea principal que va a tener este taller es que preparéis todos los materiales que sean necesarios para invertir uno de los temas de una de vuestras asignaturas mediante la metodología de aula invertida. Yo os iré dando indicaciones sobre los, los aspectos concretos y los detalles. Pero es una cosa que yo creo que tenemos prácticamente, tenemos veintitantos días para hacerlo. Yo creo que, que lo podremos hacer, lo podréis hacer perfectamente. Y si alguno pues está muy pues muy liado, y en lugar de una unidad, eh, pues eh, solo le da para invertir una clase, bueno, pues, pues, pues, pues que lo haga con una clase. Eh, eh, lo importante es que la idea es que salgáis de este taller. Eh, y que cuando eh, con todo lo necesario para invertir un tema de vuestras asignaturas. ¿vale? También esto lo pondremos en común en grupos disciplinares que haremos y lo pondremos en común también en las sesiones presenciales de la parte final de julio. Y bueno, y de esa manera, pues eh, una parte de vosotros pues empezarán a practicar esto y yo espero que les guste y que sigan practicándolo. Y de esa manera esta metodología pues se pues extenderá en vuestra universidad. Eh, las repercusiones que pretende esto es que mmm, de esta manera vais a ver que la experiencia de aprendizaje eh, en clase de vuestros alumnos va a mejorar mucho. Pero también en este curso no queremos quedarnos ahí, sino queremos también que aprendáis a obtener evidencias publicables y comunicables académicamente de las memorias en aprendizaje que observéis en vuestros alumnos. Y de esa manera hemos pensado que esa es la manera de, eh, mostrando los beneficios del cambio a nivel local, pues sea la, man la manera de que se extienda en vuestra universidad esta nueva metodología. Bien, eh, más o menos hoy vamos a tratar cinco temas, originalmente en el, en el índice teníamos alguno más, pero yo nos vamos a quedar aquí, pero bueno, como tenemos una segunda eh, videoconferencia mañana, pues alguna de las cosas, las si hoy se nos queda algo en el tintero, pues mañana lo podremos tratar. Eh, los cinco temas, primero vamos a hablar del aprendizaje activo, ¿Qué aporta, en segundo lugar, el aula invertida a, a un escenario en el que queremos introducir más aprendizaje activo en nuestras, en nuestras aulas, ya sean presenciales o virtuales? Luego haremos una revisión sobre lo que es la definición del aula invertida en contextos escolares y universitarios y hablaremos un poco sobre cómo se han ido desarrollando estas metodologías. Luego entraremos a... Lo que es el diagrama de flujo de la información, porque en el aula invertida sobre todo lo que hacemos es que enriquecemos el intercambio de información entre los docentes y los alumnos eh, por medio de la comunicación virtual y, y sobre todo eh, bidireccional y antes de que se produzcan las, digamos, las clases, eh, la interacción entre el, eh, en directo entre el docente y los alumnos. Eh, después veremos también qué efectos o impactos tiene este, esta metodología de aula invertida adaptativa, que sería una variante de aula invertida en la cual eh, ves que el, la palabra que añade es adaptativa porque lo que intenta el docente es adaptarse a las necesidades que detecta en los alumnos. Para eso tiene que haber una comunicación previa a las, a las sesiones presenciales. Y finalmente, el último punto, eh, os proporcionaré una serie de recomendaciones para empezar a utilizar este modelo. Aunque en la sesión de mañana será cuando desarrollemos en mucho más detalle, eh, mucho más paso a paso, pues todas, todas estas estas, estos pasos a dar para realizar el cambio. Primero vamos a empezar con eh, la idea del aprendizaje activo, que es un concepto que es un poco ambiguo, y que es un poco ambiguo también porque eh, hay interés en, en que al ser ambiguo pues, se puede hacer un uso más, más amplio de ello. Voy a comer. Eh, fijaros, la definición más popular... ...de aprendizaje activo es que sería cualquier método instructivo que implica a los alumnos en el proceso de aprendizaje. ¿vale? Esta es una definición eh, muy inclusiva, tan inclusiva que incluye casi todo. El problema es que eh, también la implicación del alumno suele definirse de, un, de una manera recurrente con respecto al aprendizaje activo y se dice que la implicación del alumno se logra cuando hace active learning. Con lo cual, ahí lo que tenemos es una definición circular, una definición tautológica. Por otro lado, en literatura anglosajona, el concepto de student engagement, pues, se ha referido a muchas cosas. Y, y a tantas cosas que en ocasiones, pues... Es difícil saber de qué estamos hablando, ¿no? Y, por tanto, yo creo que esta línea de definición del aprendizaje eh, activo pues, eh, hay que concretarla mejor si no queremos eh, quedarnos en tautologías y en cosas ambiguas. ¿vale? Porque, si así fuera, eh, si seguimos con esta definición, pues, cualquier cosa puede ser Active Learning si aumenta la, la implicación de los alumnos. Entonces, yo lo que os voy a aportar ahora es una serie de ideas pues, de, de autores que... Bueno, desde hace muchos años, pues empezaron a, a trabajar este tema. Casi eh, me gustaría empezar, es una cita bastante, bastante antigua, que es la de Ralph Tyler, que ya en 1949, es decir, hace bastantes, como 70 años, él decía que el aprendizaje tiene lugar a través del comportamiento activo del estudiante. Es lo que él hace. ...lo que él aprende, no lo que hace su profesor. ¿no? Entonces, esta, esta es una idea importante. ¿vale? Es decir, tenemos que hacer que los alumnos hagan cosas... ...si queremos que aprendan a hacerlas. ¿vale? Otros autores que vinieron un poquito después... ...por ejemplo, Chickering y, y Gamson en 1987... En, ...en un artículo muy famoso que tenían sobre eh, los... ...principios para cambiar la, la educación universitaria y mejorarla, eh, tenían una frase muy, muy así eh, llamativa que era que el aprendizaje no es un deporte espectáculo. No es algo para verlo desde el sillón. ¿eh? Igual que a nadie se le ocurre aprender a, a, a jugar a, a un deporte simplemente viéndolo desde sentado en su casa, sino que hay que practicarlo, pues eh, otras cosas ocurre lo mismo. ¿no? Otros autores también eh, comentaron que eh, el aprendizaje realmente no dependía del número de horas que los alumnos estén sentados en los, en los asientos de clase, sino fundamentalmente de lo que hagan sus cerebros ¿no? y de la información que llegue a esos alumnos a través de los oídos, de los ojos eh, y, de, y, y, y, de, y de los procesos mentales que eso genere. Es decir, la idea de que el, el aprendizaje ocurra en el cerebro de los estudiantes y que. El estudiante, si sí, lo que va a aprender mejor es lo que haga por sí mismo, no lo que le cuenten o lo que hagan sus profesores. Este sería el punto de partida para entender lo que es el Active Learning. Dos autores muy importantes centraron, que son, digamos, los padres del Active Learning, como movimiento, digamos, universitario, es decir, Active Learning en educación universitaria. Y estos señores, ya en, en 1990. Eh, decían que los, eh, los estudiantes debían hacer algo más que escuchar. Leer, escribir, discutir, implicarse en la indagación y en la resolución de problemas. Y que era muy importante que hicieran razonamiento de orden superior, análisis, síntesis, evaluación. Y así, la, aquellas estrategias que promuevan eh, que promoverían el aprendizaje activo serían a, a, aquellas actividades que impliquen a los alumnos en hacer cosas y en pensar sobre lo que están haciendo, es decir, reflexionar sobre lo que están aprendiendo. Y la novedad que tenía este enfoque, eh, sobre todo estaba, en, no, no en que los alumnos tuvieran que hacer cosas activas, sino que era importante que las hicieran durante el tiempo de clase, porque teníamos en la, en la universidad la tradición de, de, de dedicar mucho del tiempo de clase a la transmisión de la información teórica, no a que los alumnos estuvieran realizando actividades de razonamiento y reflexión en clase. También aquí comentar la aportación de dos autoras, Alison King y Mariellen Weimer, a esto, que realmente propusieron cambios radicales en los roles del docente y del aprendiz. La idea era que eh, había que cambiar el modelo de relación entre eh, los profesores y los alumnos estar centrado en el protagonismo del docente, a estar centrado en un coprotagonismo. Es decir, que los alumnos también eh, pudieran ser protagonistas y pudieran de esta manera eh, eh, razonar y comunicarse. Y de esa manera podrían ejercitar competencias. Otro concepto también interesante es el de otro autor que tiene un libro interesante, se llama Fink, tiene un libro que se llama Creando experiencias de aprendizaje significativo, que ya tiene unos años, 2003, pero eh, sacaron en la siguiente década sacaron una segunda edición y luego este, este libro incluso ha sido traducido al castellano y este autor eh, propuso que eh, realmente para que una actividad Fuera de aprendizaje activo, debía incluir tres, tres ele, de, elementos esenciales. Por un lado, el acceso a la información, por otro lado, el hacer cosas con esa información, con esas ideas, lo que sería la aplicación y la transferencia, y por otro lado, el reflexionar y dialogar sobre lo que se está aprendiendo. Lo he representado aquí como un, con un trébol, ¿no? En el cual una de las hojas pues, sería el. Voy a activar el. Entero, eh, sería la nueva información, el hacer cosas y el reflexionar sobre lo que hacemos y lo que aprendemos. Y es realmente importante que reflexionemos sobre cómo podemos incorporar estos tres elementos en cada experiencia educativa. Incluso, supongo que conoceréis la frase eh, que se atribuye a, a Dewey, que no aparece en ninguno de sus escritos, que era que no se aprende de la experiencia, sino de la reflexión sobre la experiencia. La experiencia sin reflexión no produce ningún aprendizaje. Bien, eh, estas metodologías empezaron a acumularse, eh, bueno, pues ya... Prácticamente, pues, en los, en los 90, eh, empezaron a, a acumularse evidencias de su gran eficacia para promover el aprendizaje. Eh, concretamente, por ejemplo, este es, esta es una figura de un artículo de Haig, de 1998, y aquí veis cómo el aprendizaje activo, que serían, eh, cada punto representaría el aprendizaje obtenido medio en una clase, pues, veis que queda muy por encima de lo que se obtiene por, eh, por metodología eh, tradicional, ¿no? que serían los puntos en rojo. Prácticamente las ganancias de aprendizaje, que esto ya veremos un poco lo que es, pues prácticamente duplicaban con aprendizaje activo las que tenían mediante metodología tradicional. Bueno, eh, también llegaron otros trabajos de comparación entre metodología tradicional y activa, y por ejemplo hay un trabajo que se contaba en uno de los vídeos que habéis visto, eh, que prácticamente añadir 15 minutos de aprendizaje activo mejoraba significativamente el aprendizaje y los resultados académicos. Esto posiblemente pues, hubo trabajos en los cuales se hicieron el más difícil todavía. Por ejemplo, en un estudio de comparación en el que comparaban los resultados obtenidos por un profesor magistral, eh, laureado y premiado, con los resultados de aprendizaje que conseguían los alumnos sobre la misma temática eh, cuando eran enseñados por un postdoctoral que no era experto en el tema, pero que eh, había sido entrenado en el uso de actividades de aprendizaje activo y lo que se ve es que los rendimientos de aprendizaje eh, académicos pues eran, en las pruebas de evaluación eran muy superiores eh, cuando se utilizaba el aprendizaje activo. y luego el trabajo muy interesante es un metaanálisis de un trabajo de Freeman que fue publicado en Proceedings National Academy of Science en 2014 que comparaba 200, un metaanálisis reunía 225 estudios de comparación entre enseñanza tradicional, y aprendizaje activo y entre una de los eh, bueno, tenía varios de los hallazgos, para que veáis el, el impacto de este artículo, ha sido citado 4.500 veces. Esto ya nos gustaría tener un artículo así. Eh, eh, por ejemplo, eh, detectaban que la calificación media en las, en, las en las clases de alumnos que aprendían con aprendizaje activo aumentaba a media desviación estándar con respecto a, a la que tenían eh, cuando eran enseñados con metodología tradicional. Y la tasa de fracaso, es decir, el porcentaje de alumnos que, que no aprobaban la asignatura, pues se reducía desde el 30 y pico por ciento, esto es la media de 225 estudios, a un 20%, prácticamente. Con lo cual, eh, es claro que el, este, pe, pequeños cambios ¿no? de incorporación de aprendizaje activo pueden tener efectos importantes. Sin embargo, pese a que estos trabajos pues han venido se han venido publicando y supuestamente los profesores universitarios pues pues sabemos leer revistas científicas sobre la enseñanza de nuestras disciplinas y de nuestras asignaturas pues lo que ha ocurrido es que la mayoría de los profesores ha ignorado esta evidencia científica pues prácticamente durante, durante décadas y esto no no parece una manera digamos de actuar profesional ¿no? Eh, no parece que los profesores universitarios eh, sigamos la evidencia publicada a la hora de elegir nuestros métodos de enseñanza. Durante un tiempo se pudo poner la excusa de que nos faltaban las tecnologías para hacerlo, por ejemplo, tecnologías para que los alumnos participaran en clase, pero las tecnologías fueron llegando. Por ejemplo, primero llegaron los clickers, estos se hicieron bastante populares en las universidades norteamericanas, incluso en algunas les hacían... A los, a los alumnos que los compraran. Aquí tenemos un ejemplo de un clicker. Pero aquí en España, pues los clickers eran caros, eh, la mayoría de los profesores no, no se lanzaron a, a utilizarlos. Luego la cosa se facilitó cuando surgieron apps gratuitas de hace unos años, ya hace casi pues, 10 años. Empezaron a salir apps gratuitas que permitían que los alumnos contestaran a preguntas con sus, con sus smartphones. Y, y tampoco, tampoco eso. Bueno, eso, eso sí que entró un poco, en por ejemplo, en España, pero casi que, que empezó a entrar eh, un poquito, digamos, con retraso ¿no? con respecto a otros países. ¿no? Y ahora mismo. Pues con esto del COVID y con tener que dar las clases con videoconferencias, pues muchos han empezado a usar eh, herramientas que tienen eh, de respuesta, como los sondeos de Blackboard, que nos sirven pues, en este contexto, en un contexto de, de videoconferencia, para que los alumnos eh, puedan participar. Hasta luego, Oscar. Y, uy, vamos a volver. Se nos ha... Se nos ha... A ver, a ver, un momentito. Se nos ha desconfigurado. Vamos a ver, íbamos por. Vamos a ver. Estábamos aquí, bueno, justo justo eh, cuando vamos a empezar la parte, la parte interactiva. ¿vale? Os voy a pedir, voy a, voy a activar para ver el chat. Eh, os voy a pedir que eh, escribáis en el chat, eh, penséis un poquito por qué la mayoría de los profesores pensáis que no, que no incorporan a la mayoría de sus clases más aprendizaje activo. Si se ha demostrado que es algo que puede aumentar la eficacia. Venga, animaros, escribir en el chat. Venga. ¿Algún valiente? ¡Pereza! <risa> Eso es un pecado capital. Bueno, eh, trabajo extra. Tradición, mucha dedicación, desconocimiento, falta de formación, tiempo, cuesta trabajo planificarlo, miedo, bueno, veis que tenemos muchas cosas. Eh, no quieren fracasar, no queremos arriesgarnos, ¿no? no lo reconoce, trabajo extra. Bueno, parece, parece que tendríamos una razón importante para hacerlo, que es que hay publicaciones científicas que dicen que es mejor, pero mmm, tenemos un. Un montón. Yo creo que he visto 20 o 30 razones. ¿no? Entonces, por ejemplo, otra cosa que podríamos hacer. Eh, eh, espero que, que podáis leer el tamaño de LED. Yo aquí os las... Sí, sí, sí. Realmente hay muchas razones. Pero yo aquí, mirar, os voy a pedir que eh, me contestéis. Os voy, a, os voy a forzar un poco a que os decidáis por una, por una serie de... Eh, sí, sí, sí de una, una, una serie de opciones. Os voy a poner la opción, ahora voy a activar una pregunta. La opción A sería falta de tiempo de clase. La opción B o 2 sería la exigencia de un sobreesfuerzo, esto lo habéis comentado. La 3 sería el, la cultura del de, de amateurismo docente, es decir, no realmente somos expertos en nuestra disciplina, pero no somos expertos en, en metodologías sobre cómo enseñar. no la cuarta, otra podría ser la desmotivación de los alumnos para, digamos, eh, implicarse ante ese tipo de, de iniciativas, que también puede ser un factor. Y la quinta sería la falta de respaldo institucional. Pues voy, a, vamos a activar, voy a activar una, una herramienta que tenemos aquí, que son los sondeos. Eh, voy a coger opción múltiple y bueno voy a ir agregando opciones, como tenemos cinco opciones. Voy a poner las cinco opciones y lo que tenéis que hacer ahora es escoger eh, entre estas, la que más os parezca. ¿Eh? Entonces, eh, podéis ir empezando a contestar, veo que os vais animando. De los 50 que estamos, eh, veo que ya eh, bastantes, eh, la mitad habéis contestado, eh, habéis elegido... Ahora, ahora ahora, os mostraré las respuestas cuando cuando veamos que ya casi todos habéis contestado. Y hemos llegado a 11, 9, 8 sin contestar. Venga, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí. Y bueno, voy a dar a la opción que tiene para, para mostrar las, los resultados de esto. Y... Eh, Aquí lo tenemos. Bueno, fijaros, casi además nos salen las barras prácticamente en cada una de las eh, bueno, de las opciones. Bueno, nos quedan un poco desplazadas. La falta de tiempo, veis que la veis, claro, porque el tiempo dice si yo tengo que dar el temario, entonces si me pongo a hacer cosas de clase y tengo pocas horas de clase, no acabo el temario, ¿no? Ese es un problema. Veis, prácticamente es la segunda razón más importante para no. Para no aplicar el aprendizaje activo. Veis que 18 habéis planteado que, eh, que esto es, es un sobreesfuerzo. Claro, también el sobreesfuerzo, pues depende un poco. Sí, también, también, sí, sí. Paquita, gracias. <risa> eh, también, yo aquí. Fui, he sido un poco reaccionista. Lo que quería, realmente, aquí lo que se trata un poco era de que practicáramos también, no solo que reflexionemos sobre esto, sino que practicáramos con las herramientas que nos permiten interaccionar en una videoconferencia. ¿no? Y ya hemos, ya hemos utilizado un poco el chat y ahora hemos utilizado el, el, el, el sondeos, ¿no? De opciones. Y luego veis que las otras. Eh, no pasa nada. Bueno. No pasa nada. Eh, problemas de conexión que, eh, que han tenido algunos compañeros. Bien. Eh, estos, estas, estas aplicaciones tienen sus, sus preferencias. Bueno, eh, de, decíamos, la opción 4 del el, el amateurismo de lo señaléis también bastantes, 9, y luego lea las opciones 4, el, digamos, el, el, el, los alumnos, sí si es que esto esto es esto es alquimia lo de, lo de cómo funcionan estas cosas y, y, y ahora pues la última opción sería la falta de respaldo institucional es decir hay veces que por medio de formación por medio de sobre todo pues, eh, enseñar a usar pues herramientas y metodologías pues las cosas en cambiar Bueno, vamos a salir de aquí. Que ya hemos agotado ya prácticamente la, la primera media hora, y entonces yo lo que quería era ilustraros un poquito el cómo podemos utilizar el chat y los sondeos. Tenía preparadas más preguntas, pero yo creo que nos las vamos a saltar porque voy a ir con un voy ya con un retraso considerable, y si no, no vamos a llegar al final. Veis, este es uno. Esto es una demostración de lo que decíamos del problema del tiempo. ¿no? Bien, entonces vamos a seguir. ¿Veis que yo aquí eh, os había puesto aquí? Bueno, venga, vamos a poner una más. Eh, ¿Cuál habéis usado más de, de estas herramientas? Eh, Kahoot, Socrative, Ventimeter o Deos de Blackboard Collaborate. Responder. Eh, a ver, ya. Podéis empezar a responder. ¿Cuál es de estas metodologías que habéis utilizado? Bueno, bueno, bueno, bueno. Ahora os cuento, ahora os cuento. También puede ser, ahí, no caí yo en esa opción. Bien, bien, se, se me olvidó el no poner ninguna. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Bien, bueno, pues hay que empezar, hay que empezar. <ríe> ha sido un fallo lo de ninguna, me cachéis en la mano. Bien, eh, vamos allá. Eh, os lo voy a, os voy a mostrar. Eh, fijaros, domina por mucho Kahoot, que claramente es le, la herramienta más popular. Yo voy a intentar en este taller animaros también a que probéis con Socrative porque tiene bastantes posibilidades interesantes. Eh, que bueno, mmm, bien, y, y bueno, y te, veo que Mentimeter me prácticamente. Eh, Socatif y Mentimeter poquito y los sondeos de Blaboard, pues bueno, veo que unos cuantos. Habéis contestado otros que no habéis utilizado ninguna. Y, y bueno, y, y esto lo que yo creo que tenemos es, bueno, pues si sois usuarios de Kahoot, pues, pues usarlo con más con más fia, pero estas otras herramientas, sobre todo ahora que vamos a tener que hacer enseñanza online, pues eh, poder utilizar los de BlackWar que están disponibles en la plataforma de Blackboard Collaborate, pues nos viene muy bien. Y Socrative y Mentimeter lo que lo que aportan son posibilidades extra que no tiene Cajut. ¿vale? Eh, Mentimeter pues permite hacer eh, nubes de palabras y permite hacer unas unas eh, unas cosas eh, interesantes. Además, eh, puede eh, puede aplicarse como un complemento al PowerPoint y bueno, tiene tienen, yo creo que os voy a intentar eh, aportar información sobre estas, sobre estas herramientas extra que os pueden ayudar. Bueno, vamos avanzando. Eh, ya a partir, veis, por ejemplo, aquí yo esto pensaba haberos eh, puesto una pregunta para que escribieras en el chat, pero esto ya lo hemos visto y entonces era acerca de, de qué puede aportar en este contexto el aula invertida de, en este contexto de pretender incorporar ap, ap, más aprendizaje activo a las aulas. Y, y bueno, el, realmente lo que vamos a hacer es extraer fuera del aula la transmisión inicial de información. Eso nos va a ahorrar explicaciones básicas y nos va a dar... ...más libertad de uso del tiempo disponible de las, del aula. Y nos va a dar también alumnos mejor preparados, que conocen lo básico, que van a poder participar. Nos va a aportar alumnos más motivados, que quieran demostrar lo que han aprendido. Nos va a, a aportar también alumnos más conscientes de sus dificultades, tras haber intentado comprender por sí mismos y alumnos que ya tienen preguntas en sus cabezas y que por tanto eh, van a estar mucho más receptivos a, a, a, a, a, a digamos a, a la discusión y, el, y al aporte de información que se realiza en clase y finalmente nos va a aportar también profesores que conocen mucho mejor las dificultades de sus alumnos muchas veces lo que nos pasa a los profesores es que nos olvidamos en el vídeo de Mazur nos olvidamos de las dificultades que tuvimos hace veinte 30, 40 años para empezar a comprender algo y entonces no somos capaces de ver las cosas desde el punto de vista de nuestros alumnos. Y por tanto, lo que va a aportar el, el aula invertida es un entorno muy propicio para introducir más actividades en, en las clases. Y también va a lograr que los alumnos trabajen más fuera de clase, que eso también es interesante. Bien, vamos a ir a la historia y como voy un poquito ya, voy un poquito... Eh, hemos empezado a las tres y media, vale, tengo una hora más. Voy, voy, voy a ir ligerito, eh, porque si no, me parece que no, que no llegamos al final. Bien, entonces vamos a ver un poquito esto de la historia. Eh, ya hemos comentado lo que es el aula invertida, ¿no? Y la idea es que si transmitimos la información eh, fuera del, del tiempo de la clase, podremos usar con más libertad el tiempo de la clase y podremos restringir más la exposición y podremos hacer más cuestionamiento y podremos introducir más actividad estudiantil planificada en el aula. ¿no? Y esto pues, nos va a permitir cambiar la experiencia de clase para nuestros alumnos. Por otro lado, además, les vamos a hacer que, que se preparen para clase. Y eso, para muchos alumnos, es un cambio eh, muy importante, por cambio de hábitos eh, radical. Bien. Eh, os quiero comentar, vamos a ver ahora... Eh, aunque esto he visto que 12 de vosotros os puse como actividad voluntaria que leyerais el capítulo ese sobre las metodologías de fomento de estudio previo y bueno, ha habido 12 que lo han hecho, ha habido 36 que han hecho la, la otra actividad, la de, la de ver los vídeos, realmente hoy no nos va a dar mucho tiempo a, a comentar sobre vuestras respuestas, lo haremos mañana, pero bueno, así tenéis más tiempo de, de, de, para hacer estas, estas cosas. Y la idea es... Que eh, aunque parezca que esto del Flip Classroom es una cosa que, que ha pasado hace siete años, a lo mejor hemos empezado a ir a hablar de ello hace cinco o cuatro años, esto es algo muy viejo, ¿vale? Tiene profundas raíces históricas. Y esto ya veremos que hay una serie de, de bueno, de metodologías que se desarrollaron, pues por ejemplo, el Team-Based Learning pues empezó a hacerlo, Michelson, que es este señor, empezó a hacerlo eh, prácticamente en los 70 y ya lo conceptualizó de la manera, digamos, ya definitiva y para aplicarlo a grandes grupos, pues prácticamente desde los 90. También desde los 90, Eric Mazur empezó con el Peer Instruction, que era otra metodología para estimular a los alumnos para prepararse para las clases y poder discutir en clase. Y otra de estas metodologías, que es la que, bueno, no ha sido tan popular como las otras, pero yo le veo mucho potencial y es la que yo llevo practicando pues durante una década, que es el Teaching, la enseñanza justo a tiempo, que se basa en enviarles la información, pedirles a los alumnos que nos informen sobre su reacción a esos a esos materiales instructivos y de esa manera poder nosotros adaptar justo antes de clase, podré adaptar la docencia a sus necesidades. Bueno, aquí veis que estas metodologías pues tuvieron al principio, durante la década de los 90 hasta el 2000, pues veis que hay poquitas citas de estos métodos en Google Scholar muy poquitas, pero bueno, en este momento, porque había que hacer las cosas con papeles y tal, pero en este momento surgen los clickers y esto hace, pues por ejemplo, que el peer instruction se muy, muy popular sobre una serie de años, hasta prácticamente 2007. Y luego, uy, le, le he dado al, al, al. a la ampliación. Y. a ver, vamos a ponerlo. La, vamos a quitar la ampliación ya. Y menos. Vale, ahí lo vemos. Esto ha sin querer. Bueno, eh, como os decía, lo que pasó es que eh, de pronto eh, el team-based learning, pues, se ha hecho mucho más popular. Esto ha ocurrido porque en una serie de, de disciplinas, pues eh, sobre todo eh, ciencias sanitarias, pero también en, en, en ciencias sociales, en empresariales, pues se ha Digamos, se ha popularizado mucho esta metodología y bueno, y hay incluso universidades que crean nuevas escuelas y facultades y, y, y, digamos, obligan prácticamente al profesorado a utilizar la metodología de Team Based Learning. Bueno, vamos a seguir. Es decir, ya en, en, en los 90 había un montón de citas sobre estas metodologías. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió a principio de. De, después del cambio de, de milenio, finales de los 90, eh, aquí había un profesor, que es este Baker, que se dio cuenta que era realmente estúpido ¿no? que eh, gastar el tiempo de clase para que los alumnos tomaran notas de información que ya estaba en las, en las diapositivas y eh, que estaban en el campus virtual. ¿no? En, a finales de los 90 empezaron UCT y los campos virtuales en Estados Unidos. Y entonces se dio cuenta de que esto no, no tenía sentido. Esto ya, dos siglos antes, ya se había dado cuenta un señor que se llamaba Pablo de Olavide, se había dado cuenta de que eh, esto de dictar lecciones solo hacía perder a los muchachos el tiempo y la letra. Es decir, que realmente estábamos gastando todo, casi todo el tiempo que estaba el profesor con los alumnos y en que los alumnos copiasen cosas y, y, y, claro, pues no hacían... No hacían disputatio, ¿no? no hacían discusión ¿no? De las, eh, con, la, con, las, con esos conocimientos. ¿no? Y el problema que tuvo este profesor es, dice, bueno, si yo les doy todo el contenido de la clase, ¿qué voy a hacer en el tiempo de clase? Este es el problema que tendríamos muchos profesores universitarios, si quisiéramos pasar de un extremo al otro y decir, no explico nada, pues el problema es ver, ¿y, y qué haces en todo ese tiempo? Eh, yo creo que la solución es que en contextos eh, universitarios no hay que pegar ese, ese salto de una manera radical, sino que bueno, que lo que hay que hacer es eh, bueno ir introduciendo progresivamente actividades, ir explicando menos, y de esa manera pues podemos ir eh, evolucionando. ¿vale? Este señor Baker lo que hizo fue introducir eh, aprendizaje eh, en equipos en el tiempo de clase. Y a esta metodología la llamó Classroom Flip. ¿vale? Luego hubo otro grupo de, de profesores de otra universidad que inventaron algo muy similar, pero le pusieron otro nombre, Inverted Classroom. Y aquí tenemos a este señor, a Strayer, que fue el primero que utilizó en su tesis doctoral la expresión flip classon, aunque él casi la utilizó tres veces en su tesis, aunque él casi siempre hablaba de classon flip. Es decir, que realmente el flip classon eh, no me ha dado prácticamente en 2007, o al menos a nivel universitario. ¿Qué ocurría en otros niveles educativos? Pues en otros niveles educativos, estas metodologías de, de, de fomento de estudio previo pues no funcionaban. Porque esto de pedir a alumnos de, de bachillerato y secundaria que estudiaran documentos, pues pocos lo hacían. ¿no? Y, entonces, a unos profesores se les ocurrió que, que eso podía cambiar si se les enviaba la información en unos formatos que les gustasen más. ¿no? Y lo hicieron. y y empezaron a utilizar vídeos instructivos. Estos señores eran Aaron Sanz y Jonathan Berman, profesores de, de una high school en, en Estados Unidos, y bueno, eh, lo llamaron de otra manera, lo llamaron Reversed Classroom, ¿no? Incluso John Berman, aquí ya había mucho interés en, en, en digamos, en, en quedarse con los derechos del, del invento, eh, registró el dominio Blended Classroom, ¿no? Que, eh, habéis oído hablar del eh, le, eh, blended learning, ¿no? como el, el aprendizaje en, en online presencial. Y bueno, esto de pronto apareció surgió una revolución eh, tecnológica que fue que se, YouTube se popularizó, se popularizó mucho... Eh, academy apoyada por bill gates eh, luego esto eh, carlos slim ya aportó también fondos para que esto eh, se hiciera también en español o mexicano y bueno y, y todo esto hizo que algo que era una cosa pues como de académicos y de profesores que estaban muy obsesionados con mejorar el aprendizaje de sus alumnos pues fijaros lo que pasó con el número de citas sobre Flickr pues prácticamente en 2012 2013 2014 se fueron duplicando era un crecimiento exponencial luego a partir de entonces ya no ha ido duplicando cada año ¿eh? se va suavizando pero veis que el impacto que esto ha tenido es en el año 2019 ha habido pues prácticamente prácticamente del orden de casi 12.000 eh, citas en, en Google Scholar sobre Flip Classroom. ¿no? Y bueno, esto empezaron a salir libros, Jonathan Berman hizo el primer libro eh, por esta metodología y bueno, y esto pues se puso de moda. Y se puso tan de moda que todo el mundo se quería subir a la ola. Eh, algunos lo hicieron lógicamente lo que eran las metodologías de las que hemos hablado, Team based Learning, el Peer Instruction, el Just-in-Time Teaching, pues digamos, eh, renombraban los suyos y decían Fit Classroom con Just-in-Time Teaching, ¿no? o eh, los del ABP eh, eh, Fit Classroom centrada en proyectos, ¿no? E incluso los del aprendizaje colaborativo, FIT Classroom con un aprendizaje colaborativo. Es decir, todos se, se intentaron subir a la moda. Incluso hay, aquí tengo una cita de una autora que, eh, bueno, ella practicaba el aprendizaje experiencial y decía, eh, en una nota ponía, estoy titulando el modelo de, de FIT Classroom eh, para él la atención dado que la popularidad del Flip Classroom es, era, era muy alta en ese momento, ¿no? y, y dice pero realmente es otra cosa, es un ciclo de aprendizaje, ¿no? Un ciclo de aprendizaje experiencial. Es decir, el Flip Classroom al final se convirtió en algo que eh, atrajo a muchos innovadores eh, pedagógicos que quieran hacer una especie como de Flip Classroom de marca blanca. Y esto tuvo eh, la ración de, por parte de los que habían inventado el, el flip Classroom, pues de hacer un, un nuevo concepto que era el del flip learning, que sería una especie como de, de flip Classroom de, de alta gama, ¿no? Que sería el resultado, uno empieza, tú empiezas invirtiendo tus clases y eso te hace evolucionar eh, a una docencia más eficaz y eso si aplicas una serie de principios, pues puedes llegar al, digamos, al nirvana del flip Classroom que sería el Flip Learning. ¿no? Eh, algunos lo han comparado con el. No sé si sabéis que Toyota eh, sacó una marca de coches de lujo que se llama Lexus para competir con los coches alemanes de lujo y, a, y americanos. Y bueno, funciona muy bien. Y entonces yo creo que aquí aplicaron un concepto similar. Yo, bueno, yo era seguidor de estos autores y entonces eh, Miguel Zaza en 2015 me encargó, eh, por ello me encargó escribir el el libro de Flip Learning, y bueno, he estado eh, eh, desde entonces trabajando en este tema. Y bueno, esto la verdad es que empezó en Estados Unidos, pero Canadá pasó a los países occidentales de, del este de Asi asiático, Corea del Sur, Japón, Taiwán, incluso China, eh, Reino Unido, eh, Commonwealth, Nueva Zelanda, Australia y bueno, y de ahí a Europa, España, no incluso en España, pues bueno, es curioso porque eh, hay hay regiones donde hay mucha más penetración. de Esto es una, una estadística que tenemos del de, de registro de profesores universitarios que utilizan Flip Classroom y podéis ver que eh, eh, pues la Comunidad de Madrid Cataluña, Comunidad Valenciana, pues son las comunidades que más, más profesores eh, utilizan estas metodologías y luego ya Castilla y León, eh, pero esto es porque han, en la Universidad de Valladolid han tenido un programa de formación muy, muy bueno del profesorado y luego ya las demás, las demás comunidades, veis que tienen mucho menor eh, número de, eh, de profesores. En el curso os facilitaré un link que que los que no estéis, el link al registro para que los que no estéis registrados pues os registréis. Fijaros que dentro de Cataluña, eh, la, la V, que es la más grande, la que más número de profesores flippers tiene, pero luego viene la Universidad de Gilda, que en relación a su tamaño está está bastante bien. ¿no? Y, bueno, eh, en, en ese registro tenemos eh, a nueve eh, profesores de la UD, UDL, cuyos nombres están aquí, y bueno, y yo espero que durante el curso, pues alguno que ya haya usado Flip eh, Classroom se apunten al, al registro y que los demás, los que empecéis a, a utilizar esta esta metodología, pues eh, en el próximo cuatrimestre, pues cuando lo hagáis y, y quedéis contentos de sus resultados, pues también eh, os apuntéis aquí. Eh... El plan, por tanto, o el objetivo que podemos poner un poquito a, a nivel institucional para este, para este taller es a ver si les ganamos a los de la UB. ¿vale? Entonces, bueno, eh, para eso han buscado a, a, al profesor con más experiencia en esta temática. Eh, vamos a hacer un curso en formato híbrido que va a ser el primero en finalizarse con esta temática lo hemos empezado también en Bilbao pero allí va va a finalizar más tarde lo vamos a hacer con el doble de participantes de lo habitual yo normalmente cuando, cuando iba a dar cursos a, allí a la UDL pues a veces daba los cursos con 15 o con 12 pero bueno vamos a ser vamos a hacer 70 y entonces pues esto parece que va a tener más podrá tener más impacto ¿eh? Bien, eh, estás apuntada, Paquita. <risa> Bien, y bueno, y, y vamos a, a también quiero no solo que hagáis flip, sino que seáis capaces de publicar, de, de publicar, digamos, vuestros vuestros vuestros resultados, con flip y que de esta manera, pues esto, pues todos contribuyamos a que esto, pues, se difunda y se extienda, ¿no? Bueno, hemos comentado el concepto de Flip Classroom, ¿no? que básicamente la idea sería vamos a sacar la explicación de clase y vamos a meter los deberes en clase. Esto, esto se entiende muy bien en el concepto eh, escolar, porque hay una tradición de mandar deberes. Sin embargo, en el contexto universitario, pese a que tenemos los créditos ECTS y los créditos ECTS suponen que los alumnos tendrían que, tendrían que hacer cosas fuera de del tiempo de clase, pues la realidad es que esa es la teoría. La práctica es un poco diferente, ¿no? ¿Vale? Eh, luego mostraré datos que demuestran que, bueno, que el tiempo real de trabajo no presencial en los créditos ECTS, pues en las universidades en las que se han hecho estudios, pues no, no es así que debería ser, ¿vale? Pero bueno, luego, luego hablaremos de eso. Claro, en aulas universitarias tenemos la tradición también de exponer en las clases la teoría. Por otro lado, tenemos muchos más alumnos en clase, mobiliario más fijo, es decir, se va a hacer difícil el, el, el, poder, el poder poner ahí actividades y controlarlas. Y también tenemos mucha menos tradición que en los niveles escolares de mandar deberes. Y por eso los profesores universitarios, si decidieran cambiar radicalmente de una enseñanza tradicional a una enseñanza flip, el problema sería, no tengo no tengo deberes suficientes para rellenar el tiempo de clase, aparte de que haya, digamos, otros otros tipos de problemas. ¿no? Esto es lo que os comentaba del crédito ECTS, el contraste que hay entre legalidad y realidad. En, legalmente el crédito CTS son 25 horas y son debe tener 10 presenciales y 15 de trabajo no presencial, y en los sitios donde han hecho estudios para ver si esto se cumplía o no, y lo publicaban, los han hecho de manera seria. Pues que esto incluye disciplinas sanitarias e ingenierías, es donde se han hecho sobre todo estos estudios. Lo que se ha visto es que faltaban muchas horas para que eh, se cumpliera, digamos, esa, esa, esa, esa, esa promesa del crédito CTS de que el alumno aprenda eh, eh, no solo en clase, sino fuera. Entonces, oportunidad, ¿vale? Si los alumnos tienen tiempo libre, sobre todo, aunque siempre se quejen, pero sobre todo, digamos, la primera mitad del cuatrimestre, pues hay, realmente hay todo un tiempo que podríamos los profesores, si les pidiéramos que hicieran cosas y sabemos vendérselo y sabemos motivarles, pues podríamos conseguir que los alumnos hicieran muchas más cosas en nuestras eh, asignaturas. Por tanto, no es igual y esto es una cosa que hay mucha mucha gente que no lo entiende, que el aula invertida eh, es una cosa en, en educación escolar y que bueno y que puede, podemos decir que es pues esto vamos a cambiar los deberes por la eh, los deberes a clase, la explicación afuera, pero esa, esa definición no la podemos aplicar eh, radicalmente en educación superior porque las cosas son distintas, ¿vale? Eh, otras diferencias son que en educación escolar los materiales instructivos son píldoras de vídeo y esto requiere pues eh, hacer un trabajo de generar píldoras de vídeo, pero en educación superior no os creáis que antes de hacer flip classroom necesitáis pasar todo el temario a píldoras de vídeo porque no es verdad. ¿Vale? Eh, ¿Por qué? Pues porque nuestros alumnos saben leer y puede, les podemos dar PDFs, PowerPoints, fomentos de libros y hasta de publicaciones originales de investigación. Lo único que tenemos que conseguir es que las lean, ¿vale? Eh, pero vamos, no nos hace falta eh, traducírselo a vídeo para que lo vean, ¿vale? Luego, por otro lado, a nivel escolar, eh, el énfasis se pone en que la mayor parte del tiempo de clase se dedique a hacer ejercicios. Esto ya hemos dicho que en la universidad muchas veces no es posible. ¿vale? Podemos dedicar a lo mejor algo del tiempo, pero vamos a tener que dedicar, eh, vamos a tener que intercalar fases de actividad con fases de, de explicación, de aclaración, de discusión. Bien, otra diferencia es que a nivel escolar, pues, eh, se suele utilizar como dispositivo de comunicación las tablets y se suele utilizar sobre todo el Kahoot. En el caso de la universidad se suelen utilizar los móviles, aunque hemos visto que, por ejemplo, en vuestra universidad también es muy popular eh, la aplicación Kahoot, pero yo creo que debéis aprender a eh, usar Socrative porque tiene, tiene más posibilidades para usos académicos. Las, las preguntas pues pueden ser más complejas, más largas, eh, incluir imágenes, bueno, tienen, tiene más posibilidades. Eh, el feedback... El feedback a nivel escolar, el profesor se pone a desplazarse entre los pupitres, detecta a los alumnos que tienen problemas y les ayuda. Sin embargo, esto en nuestras aulas universitarias con mobiliario fijo y con un número muy alto de, de alumnos, pues, pues no sería posible. ¿no? Y aquí simplemente quiero comentaros, este es Greg Green, que este es el, la persona que ha sido capaz de dar un paso más allá, que es pasar del flip classon al flip School. Él consiguió, y habéis visto un vídeo sobre él, consiguió que todo un instituto se pusiera, que estaba obteniendo unos resultados pues muy desastrosos, se pusieron a utilizar Flick Classroom y de esta manera pues mejoraron en dos desviaciones estándar sus resultados, mejoraron muchísimo, pasaron de ser de los peores institutos del, del Estado a estar por encima de media. Y... Y vamos a una cuestión importante, ¿no? que es eh, decidir cuál es el uso que puedo dar tiempo de clase. Eso no está pesquito, eso yo no se lo puedo decir. Eso lo tiene que decidir cada profesor. Y lo que sí que yo os propongo en la metodología que os voy a proponer, que es la del aula invertida adaptativa, es que necesitáis la opinión de vuestros alumnos para decidir definitivamente cómo vais a usar el, eh, vuestro tiempo de clase. Es decir, hasta que no conocemos cuáles son las dificultades reales, hasta que no conocemos las dudas urgentes que tienen nuestros alumnos, pues eh, no, no podemos eh, decidir completamente cómo vamos a usar el tiempo. Una vez que tenemos esa información, podemos usar el tiempo de clase mucho mejor. ¿vale? Y, y bueno, hay varias posibilidades para esto. Hay una posibilidad que lo llaman... Flip teaching, ¿no? Que es, vale, sí, saco la transmisión de información. Pero luego, como llevo muchos años siendo tradicional y me cuesta incorporar muchas actividades, pues, pues voy a ir incorporando las actividades de aprendizaje activo que pueda y, y voy a tener información sobre las dificultades de, mos, de mis alumnos, pero voy a, a pasar explicando a lo mejor la mayor parte del tiempo de clase. No para nada, estamos mejorando nuestra manera de utilizar el tiempo de clase. ¿Vale? Eh, nos va a costar esto, eh, avanzar a partir de ahí, porque eh, requiere mucha creatividad el escoger preguntas, el escoger actividades, el escoger tareas, sobre todo cuando no tenemos una tradición de mandarles muchas de estas cosas para que las hagan en casa. Eh, ¿Qué cosas podríamos escoger o qué criterios podríamos utilizar para escoger actividades? Pensar en qué es lo que necesitan hacer nuestros alumnos para entender. Y practicar las ideas más importantes. Para eso tenemos que saber cuáles son las ideas más importantes. Os voy a proponer una actividad para hacer ahora en, en, en la parte online del curso. También pensar qué habilidades necesitan practicar nuestros alumnos, qué problemas profesionales, a qué problemas profesionales se pueden transferir los conocimientos de un determinado eh, tema, eh, qué actividades pueden generar oportunidades para que afloren los conceptos erróneos en vivo que traen nuestros alumnos y de esa manera pues podamos corregir esos conceptos erróneos, ¿vale? De una manera colectiva, ¿no? Eh, ¿Qué objetivos o resultados de aprendizaje son más importantes, o más prioritarios para.? Eh, una clase o para una asignatura. Y bueno, durante el periodo online, pues vamos a reflexionar sobre estas cosas, primero individualmente y luego os pediré, también en las sesiones presenciales haremos algo de reflexión de grupo. Y bueno, esto ya lo hemos comentado, que eh, el aula invertida en distintos contextos, pues la tenemos que hacer de distinta manera. ¿vale? Por ejemplo, si tenemos grupos grandes, eh, a lo mejor pues no vamos a poder poner, eh, dedicar mucho tiempo al trabajo en clase, pero sí a lo mejor a la discusión, a la revisión y a la corrección de tareas previamente realizadas por los alumnos en su tiempo de trabajo no presencial. También gracias a, a, a los smartphones y a las apps que nos permiten hacer evaluación colectiva, eh, de, evaluación formativa en tiempo real, pues podemos... Eh, Podemos hacer este tipo de evaluación y proporcionar a nuestros alumnos un feedback colectivo e inmediato de una manera muy eficiente. Y, y claro, en clases grandes, pues no vamos a poder hacer lo que está haciendo este profesor de nivel escolar que está haciendo teaching between, between desk, ¿no? Eh, y tampoco nos hace falta hacer aquí subirnos en las mesas, ¿no? Entonces, pues bueno. Eh, lo que tenemos que ver es cómo, cómo podemos eh, aprovechar las fortalezas de estos métodos en, en, en las situaciones que tenemos. Hay veces, por ejemplo, me han comentado que qué hacemos cuando nuestros alumnos están muy poco motivados para hacer cosas. Pues ahí va a necesitar mucho arte el, el profesor no para conseguir eh, motivar a esos alumnos. Cuanto más motivados estén, mejor les tendremos que motivar, ¿no? Esta es una de las cosas que, si queréis, incluso en el online, pues podemos podemos abrir algún foro eh, en el que compartamos sobre qué hemos hecho para motivar a nuestros alumnos. Yo os puedo comentar mis experiencias, pero yo creo que puede ser mucho más rico el, el recoger experiencias de todos. Y si nos vamos a una situación, digamos, COVID, ¿no? Eh, estamos en un contexto de educación, digamos, remota a la fuerza, ¿no? Eh, pues podemos hacer ahí class? sí, claro que sí. Solo pensar que la videoconferencia sustituye a, a la clase presencial, entonces tendríamos que hacer videoconferencias más interactivas, es decir, tenemos que aprender a usar los sondeos a utilizar el chat para recibir feedback de los alumnos, a coger y pues, después de cada clase dejar turnos de preguntas. Yo este año ha habido veces que hemos dado clases que estaban programadas durante una hora y nos hemos tirado media hora después de la, de la clase eh, pues eh, discutiendo, no preguntas. Y, y era, era increíble. Dices, bueno, eh, aquí los alumnos son más participativos en un entorno... De lo, de lo que lo, eran en clase presencial ¿no? y bueno pero hay que hay que hay que ayudarles hay que ayudarles a los a, a los alumnos eh, porque el problema está en que si no les motivamos no aprenden y entonces no eh, fracasamos también nosotros entonces el, el incluso eh, si resulta que tenemos suerte y tenemos pocos alumnos, pues, pues eh, podemos hacer foros de discusión eh, asincrónicos en, el, en la plataforma y, y, bueno, esto lo vamos a practicar un poco en el, en el curso, aunque, aunque, bueno, vamos a ser, vamos a ser 70. Bien. Eh, esta, llegamos al punto 4, eh, eh, que es el diagrama de flujo de la transferencia de información. Yo os decía que en el... Que en el flip classroom lo que hacemos, si esta es, esto sería la clase presencial, lo que hacemos es o el inicio de un tema. Sí, pero si queréis el tema de la motivación lo podemos, lo podemos trabajar. Eh, merece atención especial, yo creo. Me lo apunto. La motivación para, y a ver si mañana eh, podemos incorporar algo de esto. Bien. Eh, Decíamos que lo que se trae es que antes de que empecemos a dar un tema y que los alumnos se nos sienten allí sin tener ni idea sobre cuál es la temática a tratar, sobre qué es lo que hay que comprender, sobre qué es lo que hay que aprender a hacer. en La clase invertida lo que hace es utilizamos recursos eh, electrónicos para enviar esa, ese primer elemento que hablábamos del aprendizaje activo, la información a aprender, enviársela a los alumnos, pero para asegurarnos que los alumnos interaccionan con esa información, les pedimos, tenemos, necesitamos una herramienta. Eh, sí, eh, bueno, pero nosotros, por ejemplo, lo hacemos desde, desde los primeros cursos sin, sin problema. Bien, el, eh, enviamos la información, incorporamos, digamos, un sistema para poder premiar a los alumnos que hagan eh, bien su trabajo, ¿no? que hagan ese, ese análisis de esa información, que Comuniquen sus dudas. Y lo que vamos a hacer es con esas respuestas que tenemos de los alumnos, intentar sacarle sentido, el profesor, ser capaz, sí, pero yo tengo experiencias positivas en primero, lo que pasa es más difícil, ciertamente. Ciertamente, se tarda más, se tarda más en conseguir el éxito. Bien, eh, y finalmente lo que vamos a hacer es interpretar esas respuestas de nuestros alumnos e intentar convertirlas en una reacción. Es decir, en un rediseño de actividades que nos permita mejorar la experiencia de clase. Vamos a ver esto por partes. La primera parte, la del envío de información, es muy sencilla. Nosotros prácticamente lo que hacemos es: eh, originalmente lo llamamos spam-based learning, ¿no? Aprendizaje basado en el spam. Les enviábamos a nuestros alumnos eh, pues, eh, una serie de cosas, unas instrucciones, links a vídeos links a, a, a documentos o, o documentos adjuntos, veis que aquí pues era un PowerPoint, pues, lo que teníamos, ¿no? y finalmente lo que hay que incorporar aquí nuevo es un link a un cuestionario recopilador de respuestas, un cuestionario online. Esto es la tecnología que ha permitido hacer esto con grandes grupos. Yo empecé, intenté hacer estas cosas cuando no había cu eh, cuestionarios online y fracasé porque era enorme el esfuerzo que, que suponía la supervisión de las respuestas de, de nuestros alumnos. Pero eh, con las tecnologías ahora es muy sencillo. ¿vale? Tenemos los Google Forms o tenemos otras aplicaciones que nos permiten hacer cuestionarios en nuestros... Eh, en nuestros ambientes de aprendizaje. Básicamente, lo que vamos a hacer con estos cuestionarios online, ¿para qué nos sirven? Para estimular a los alumnos, para comprobar quiénes lo han hecho y evaluar eh, el estudio preparatorio. Para evitar que nuestros alumnos simplemente se limiten a copiar las respuestas correctas, lo que tenemos que hacer es plantear preguntas que no tengan respuestas correctas. Y tenemos que detectar cuáles son las reacciones y las necesidades más frecuentes en, en nuestros alumnos y bueno, esto ya mañana veremos qué tipo de preguntas podemos introducir en los, en los cuestionarios, ¿vale? Esto ya lo veremos mañana en detalle. Con las respuestas de los alumnos eh, vamos a poder analizarlas en, en, en hojas de Excel, que esto también lo contaremos mañana, y así pues vamos a, decir, a decidir cómo reaccionamos a ese, a ese feedback que nos han dado nuestros alumnos. Eh, en la fase, digamos, ya de clase presencial, en nuestra experiencia, creemos que es importante enfocarnos en resolver las dudas y conceptos que, por las respuestas de nuestros alumnos, nos hemos dado cuenta que son más difíciles de comprender por ellos incorporar actividades, ejemplos y materiales complementarios en función de las dudas que hayamos detectado y también en función de los intereses que hayamos visto en nuestros alumnos e incorporar Eva formativa. Ahora mismo tenemos algunas aplicaciones que aunque demos una clase de una hora, el poder introducir a lo mejor 5 o diez minutos de evaluación formativa y que podamos pasar de una actividad a, la, a, a otra rápidamente esto ahora mismo hay pues por ejemplo Mentimeter o en entornos online eh, bueno pues los, los sondeos pues nos permiten hacer estas cosas y podemos eh, esas preguntas sirven para que la gente se tenga que digamos se tenga que pronunciar y se tenga que decidir y se generan se generan discusiones de esta manera vale eh, para estas metodologías eh, ha habido, mm, digamos, dos avances. Eh, ha habido avances metodológicos y tecnológicos importantes. Los cuestionarios online ya hemos dicho que son muy importantes. Hay varias opciones metodológicas. Google Forms es muy fácil de usar. Office 365 tiene una herramienta similar. Eh, y también hay, eh, digamos, herramientas institucionales, como Sakai, en los cuales... Pues puedes obtener esa, puedes plantear cuestiones y puedes exportar matrices de respuestas Excel donde se pueden analizar fácilmente. Bien. Eh, luego, en la, fase, en la fase de clase, también ahí hemos tenido eh, nuevas, las apps de respuesta personal, esto que hablábamos de Kahoot, Socrative. Pues, eh, ¿qué es lo que hacen estas, estas aplicaciones? Pues nos recogen las respuestas en una hoja de datos, permitiendo su, su análisis en vivo y posterior. Y bueno, tenemos varias eh, opciones metodológicas. Kahoot tiene la gracia de que es divertido y que los alumnos lo conocen de la secundaria y del bachillerato. Socrative es muy fiable, es fácil de usar y tiene muchas posibilidades. ¿no? Mentimeter no es tan estable. A mí me ha fallado bastantes veces, pero te permite hacer cosas que no te pueden hacer otras aplicaciones. Y bueno, los sondeos en, en el aula online pues están un poquito eh, limitados, pero bueno, pues es lo que tenemos. ¿no? Si tenemos la Power Collaborate, pues eso es lo que tenemos. Una vez que utilizamos las aplicaciones de cuestionarios, lo que nos van a generar, lo que vamos a poder exportar, es una matriz en la que en cada fila tenemos las respuestas de un alumno y en cada columna las respuestas a una pregunta correcta. Esto es mucha información y esto es muy difícil de leer. Ya lo veis aquí. Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nos tenemos que centrar en algunas preguntas de las que hemos planteado. Y, por ejemplo, esto sería una pregunta que ¿qué es, ¿qué es lo que no entiendes? Y entonces, yo esto en Excel me lo llevo a un libro, esa columna, la la ensancho para leerla bien, ¿vale? La ensancho y la voy a etiquetar. ¿Cuál es el interés que tiene etiquetar? Bueno, sabéis que Excel te permite ordenar eh, los datos por eh, lo que haya en una determinada columna. Si nosotros hemos distintas dudas de nuestros alumnos, las hemos categorizado en categorías y las ordenamos, esto le va a permitir es ordenar temáticamente las dudas y saber, por ejemplo, qué dudas hay con respecto a un determinado tema. Y esto lo vamos a hacer de una manera automática, porque Excel nos ordena alfabéticamente las dudas por sus etiquetas. Incluso, si va, luego esto, claro. Podemos contar cuántos alumnos tienen una determinada duda, y eso, pues fijaros, hay dudas que las tienen 28 alumnos y otras que las tienen 2, 4, 3, 5. Es decir, claramente hay, hay unos grandes, digamos, una, unas cosas que dan dudas a muchos, a muchos alumnos. ¿no? Bien, eh, vamos a pasar al siguiente punto, que sería cuáles son los efectos del aula adaptativa sobre la motivación, la implicación, el rendimiento académico y la satisfacción de los alumnos con su experiencia educativa. Y bueno, vamos a, sobre todo, yo lo que me gustaría es que veáis los beneficios que se pueden obtener, cómo, qué cosas podemos hacer para optimizar esos beneficios y también conocer... Eh, ¿Cuáles son los costes y cómo los podemos reducir? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué maneras más eficaces hay de hacer estas cosas? Nosotros lo bueno es que en esto pues empezamos a hacerlo en 2011, entonces tenemos una experiencia de bastantes años y, bueno, y podemos contar esa experiencia. Y, y bueno. En cuanto a los efectos, va a mejorar no solo la preparación de los alumnos para llegar a clase, sino también la preparación de los profesores. Pensar que cuando uno empieza a hacer aula invertida, tiene que enviar el tema una semana antes de empezar a darlo. Y eso supone que hay que echarle un vistazo, luego se pueden retocar cosas y tal, pero tú tienes que enviar materiales instructivos siete días antes de empezar. ¿vale? Eh, también, eh, una vez que los alumnos interaccionen con esos materiales, si los materiales son interesantes, atractivos, pues van a aumentar su motivación por aprender, van a permitirles participar más clase, van a hacer que, su, luego os mostraré datos, eh, la evaluación de los, los alumnos sobre su propia experiencia de, de aprendizaje mejore, eh, va a hacer que eh, eh, el, alum, el alumnado quede más satisfecho. Esto, bueno, ya, ya veremos de qué, de qué factores puede depender, sobre todo de cómo, cómo midamos esa satisfacción. Lo que parece bastante claro, porque hay mucha literatura y no solo por nuestra experiencia, sino por muchísimos trabajos e incluso ya bastantes meta-análisis, pues ahora mismo la comparación entre metodología expositiva tradicional versus flip classroom, el, el efecto el, el, el efe de tamaño que tiene el cambio metodológico es que sube 0,6 la calificación media en las pruebas de evaluación de aprendizaje sube en más de eh, media desviación estándar esto supone una subida en percentil del 24% luego vamos a ver lo que eso representa pero más o menos significa que si cambiamos de metodología nuestros alumnos van a aprender ¿eh? el, lo que antes eh, bueno luego, luego os lo muestro en la gráfica para que lo, lo entendáis mejor. Y bueno, y esto al final, pues mejora retención de conocimientos, capacidad para transferirlos, sobre todo si hacemos actividades de transferencia en clase, lo que se practica se mejora y se aprende, y el desarrollo de habilidades y competencias. Pero claro, esto depende de que incorporemos estas cosas a la clase. En cuanto a... Los estudios de comparación, casi dos estudios de comparación que hay, lo que hacen es comparar eh, el último año que se hizo tradicional con el primero que se hizo en aula invertida. ¿vale? Y esos estudios son los que arrojan los, las mejoras que os he comentado. Pero la cuestión interesante es que cuando se hacen estudios de efecto a largo plazo, las mejoras, eh, curiosamente, el, el, el, la mejora del primer año, eh, bueno, es... Se detectar, Pero en años sucesivos, segundo, tercero, cuarto año, todavía se van mejor notando mejoras adicionales. ¿vale? Y esto, bueno, de, eh, nosotros somos de los primeros que hemos hecho estudios de este tipo, en los cuales tenemos en algunas asignaturas, bueno, esto es de hace unos años, esto lo publicamos en 2018... Y bueno, veis que aquí tenemos eh, arriba el porcentaje de alumnos que nos hacen menos el 50% de las, de las tareas que les mandamos y veis que partimos de unos valores muy bajos, el, siempre en la primera promoción, pero como esos valores pues van aumentando, sobre todo van aumentando en función del marketing que hagamos y también de qué bonifiquemos, de cómo bonifiquemos la realización de esas tareas. Muchos alumnos aplican el principio de si no sube nota no lo hago. Entonces nosotros lo que hemos visto es que hay veces que eh, metiendo una subida prácticamente infinitesimal, pues prácticamente de cinco centésimas de calificación por estudiar un tema, pues puedes conseguir que eh, los alumnos eh, Estudien los temas o bastantes alumnos se animen a... y esto al final lo que consigues es a lo mejor no el primer año pero si en años sucesivos veis aquí este, este este este segmento rojo la línea roja significa eh, que aquí no está significa eh, la media del tradicional más una desviación estándar nosotros casi siempre hemos conseguido superar eh, la mejora de una desviación estándar pero desde luego no el, el Sino en años sucesivos. Esto lo hemos, lo hemos ido. Hoy eh, me ha pasado. Lo hemos ido eh, mejorando. Y bueno, fijaros, esto ya es una media de los tamaños de efecto en las calificaciones en cuatro asignaturas el, en rojo. Y veis que bueno, pues en el primer año casi media desviación estándar. Al segundo ya llegamos al 0,6, al tercero nos quedamos en 0,8 y a partir de ahí pues andamos por ahí por, por la, la mejora de una desviación estándar, que ahora es lo, lo importante que es. Y vemos cómo eso correlaciona con el porcentaje de alumnos que hacen las tareas. ¿no? Veis que prácticamente eh, hay mucha relación, ¿no? Cómo eso va evolucionando en los años sucesivos. Bueno, esto es lo que os decía de relación un poco en cambio de una desviación estándar. ¿Qué significa eso? Pues eso significa, por ejemplo, aquí tenemos. Eh, uy, esto está muy sensible. Eh, tenemos una. En azul sería la media original con la metodología tradicional y en rojo sería la misma asignatura eh, si utilizamos, eh, imaginamos tercer año ¿no? de utilizar aula invertida, hemos conseguido una mejora de una desviación estándar, pues esto significa que ahora nuestro nuevo alumno, nuestro alumno, digamos, mediana, el que está en el percentil 50, aprende lo mismo que nos aprendía el alumno que con metodología tradicional estaba en el percentil 84,1. Es decir, ahora el 50% de los alumnos conocían aprender aquellas cosas que antes solo nos conseguían aprender el selecto, ese 13,6% de los alumnos que más aprendían en nuestra clase. Y yo creo que esto da una idea de la diferencia de eh, rendimiento de, con metodología tradicional y con metodología expositiva. Eh, es bueno, este gráfico os lo había planteado, lo había pensado como un ejercicio, pero veo que ya nos estamos acercando ya a la hora y media de videoconferencia y entonces nos lo vamos a saltar este ejercicio. Prácticamente yo lo que os iba a pedir, este es un ejercicio que les ponemos en la, al principio de la asignatura a los alumnos para que vean si les va a interesar eh, eh, bueno, les va a interesar eh, tomarse en serio el estudio preparatorio o, o no. Y entonces, bueno, aquí básicamente lo que comparamos es una clase tradicional con un aula invertida. Realmente aquí es cuarto o quinto año de utilización de aula invertida. Y veis que claramente pues las calificaciones han mejorado mucho. La media se ha desplazado posiblemente punto y medio. Ha disminuido mucho el porcentaje de suspensos. Ha mucho el porcentaje de alumnos que sacan notas por encima de 8. Entonces, esto a todo el mundo le gusta que, que le ofrezcan esa posibilidad. ¿no? Esto es mostrando los datos. Y bueno, y esto ya lo hemos visto. Eh, simplemente eh, reincidir en que esto sería. Eh, Estas serían otras curvas que son eh, de las tareas que realizan los alumnos y ver cómo esto pues el primer año pues no te van a, no te van a llegar la, la mitad, en la mayoría de los casos, los que te hacen la mitad de las tareas. Luego eso va a ir subiendo, pero en el momento en el que lleguemos ya a un 80% de los alumnos haciéndonos más de la mitad de las tareas, eh, eh, la diferencia en rendimiento académico y en aprendizaje es espectacular. ¿vale? Pero esto a veces cuesta pues eso, un, dos, tres años de media. Y bueno, veis que las cosas pues siguen luego funcionando bastante bien. Eh, no solo los alumnos tienen, tienen que necesitan varios años para ir eh, cambiando sus hábitos de estudio, sino que por parte de los docentes pues también eh, tenemos que ir aprendiendo a ir incorporando más actividades en clase. Y... Podemos empezar introduciendo preguntas, podemos introducir ejercicios, podemos introducir cuestionarios, kits, Space Race, que es una competición entre equipos que puede hacerse con, con Socrative. Y bueno. En la conferencia de mañana profundizaremos en, en cómo hacer estas cosas y cómo acelerar este proceso de cambio. Porque este proceso de cambio, pues, cuando, si uno utiliza las mejores metodologías, pues a lo mejor puedes conseguir que eh, lo que era un cambio que conseguías en tres años, pues a lo mejor lo puedes conseguir en uno. ¿Vale? Eh, bueno, eh, esto se ha, se ha comentado, el tema cómo convencer a los alumnos. Creo que esta estatua la conocéis. Eh, eh, y entonces esto es a lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? Digamos, a, a convencer a la voluntad de nuestros alumnos para que mmm, adopten unos hábitos de estudio preparatorio que en la mayoría de los casos les son ajenos. Y bueno, eh, hay que, digamos, hay que saber vendérselo. Es muy importante para esto la presentación de la asignatura, y hay que venderles pues que van a aprender más que las clases van a ser más activas, participativas, divertidas, que van a poder ejercitar habilidades y competencias, que eso les va a permitir desarrollar competencias y habilidades profesionales valiosas que no iban a desarrollar si estuvieran todo el rato tomando notas. Que sube la nota, prepararse para la clase. Eh, demostrarles también que no prepararse es el camino de la perdición en este tipo de asignaturas y para esto nada mejor que mostrarles las notas de promociones anteriores de los alumnos que hicieron el estudio preparatorio y los que no y normalmente esa evidencia consigue convencerles de que tienen que ser de los que se preparan y bueno de esta manera pues el profesor podrá conocer sus dudas y responderlas vía online o en la clase bueno esto es eh, eh, con... Estos más tradicionales, nosotros por ejemplo damos en grado en farmacia, nos costó mucho eh, convencer a los alumnos. Pero fijaros, fijaros, esto, esta, esta curva era el porcentaje de aprobados y veis que el primero que introdujimos el flip, pues prácticamente no conseguimos que subiera mucho. ¿Por qué? Porque el porcentaje de alumnos que nos preestudiaban pues no, Llega, se quedaban el 25% y posiblemente eran los, los, los que de por sí eran más estudiosos. ¿no? Pero cuando conseguimos ya esto al segundo o al tercer año, que aumentara eh, espectacularmente el porcentaje de los alumnos que se preparaban, pues veis que los porcentajes de aprobados pues fueron aumentando. Y para convencer a los alumnos de la tercera promoción de que debían este aumento que conseguimos en desde un 50 y pico por ciento, a un 80% de alumnos que estudiaron más de la mitad de los temas. ¿Cómo lo conseguimos? Pues os lo voy a enseñar. Pues lo conseguimos mostrándoles en la presentación de la asignatura una gráfica con los resultados de la promoción anterior. Y aquí tenemos en azul los alumnos en primera convocatoria, en naranja los alumnos repetidores que en aquella asignatura y en aquel momento eran bastantes, y veis su, y lo que se representa en el eje i es el porcentaje de alumnos que aprobaron de cada subgrupo. Y veis como si aquellos alumnos que no realizaron la preparación previa en ningún tema, pues veis que prácticamente suspendieron el 80% de los de primera convocatoria y el 100% de los repetidores en la evaluación ordinaria. ¿Los que estudiaron menos del 25% de los temas? Bueno, pues aumentaron un poquito sus probabilidades de aprobar. ¿Los que aumentaron hasta el 50% de los temas? Pues veis que aumentaron muchísimo. Ya pasamos de un 20% a un 80% o de un 0% a un 65%. Es decir, lo que vayas haciendo durante el cuatrimestre, al final va a determinar o va a condicionar muy claramente los resultados que obtengas en la eh, evaluación de la asignatura. Finalmente, aquellos alumnos que prepararon más de la mitad de los temas, pues fijaros, consiguieron unas tasas de aprobado pues del 90% y del 80%, incluso, entre los repetidores. Entonces, esto, si tú solo esta información se la pones en la cara a la presentación a los alumnos, pues muchos se dan cuenta de que, eh, de que, hay, que hay que cambiar. Bien. Eh... Esta era otra pregunta que había pensado poneros en el chat, pero bueno, vamos fatal de tiempo y bueno, eh, os voy a comentar un poco una serie de cosas que, he visto, que hemos visto que nosotros poco en que explican cuál, eh, por qué este impacto positivo. Pues porque esta metodología logra cambiar lo que la mayoría de los estudiantes hacen. Hemos visto que cuando la mayoría de los estudiantes se preparan y estudian, pues los resultados mejoran. En esto tiene que ver el haber utilizado una gamificación que utiliza pequeños premios por realizar pequeñas acciones como por ejemplo prepararse eh, un tema y Tener en cuenta que también por el efecto que provocan las fechas límite, ¿eh? Tener en cuenta que nosotros les estamos poniendo una fecha límite dos días antes del inicio de cada tema para que ellos se miren los materiales y nos contesten a una serie de preguntas reflexivas. ¿no? También, otra cosa es que los profesores aprenden mucho sobre las necesidades e intereses de nuestros estudiantes y de esa manera podemos enseñarles mejor. Otra cosa también importante es que las clases incorporan más actividad, razonamiento y entrenamiento, Ten en cuenta que la evaluación formativa también, en cierto modo, también sirve como un entrenamiento para, para la, la evaluación acreditativa. ¿no? Y finalmente también porque al final se genera una comunidad de aprendizaje, ¿no? Y de un sentido de equipo ¿no? entre los docentes y, y sus alumnos. ¿no? En los cuales, al final, los profesores pues, acabamos siendo un poquito pues, eh, entrenadores, coach de nuestros alumnos. Y bueno, mmm, otro, fin el, el último aspecto es cómo los alumnos valoran estas, estas metodologías. Y bueno... Eh, eh, nosotros hemos conseguido mejorar eh, esta valoración, pero al principio conseguíamos que mejorara mejor el aprendizaje que la valoración. Hasta que se nos ocurrió el utilizar, digamos, la gamificación para, digamos, eh, para, igual que lo utilizábamos para promover que nuestros alumnos eh, estudiasen los temas, utilizarlo para promover que los alumnos realizasen las encuestas. Y cuando hicimos esto, fijaros, en los anteriores sectores de farmacia, los porcentajes de alumnos que respondían a las encuestas eran muy pobres. Incluso llegó un año que debió ser como del 5% de alumnos respondían a las encuestas. Es decir, eran unos alumnos muy poco dados a esto. En el momento en el que nosotros les dijimos, oye, si respondes a la encuesta, mándanos el pantallazo de que la has hecho, que dice que confirma que la has hecho, y eso te cuenta como el estudio de un tema. Y fijaros eh, lo que ocurrió. Eh, el porcentaje de alumnos que hicieron esas encuestas se multiplicó prácticamente por 10, luego ha seguido aumentando. Ahora partimos de un 5%, ahora nos lo hacen el 70% de los alumnos. Pero, claro, eh, también la valoración es mucho más representativa. Cuando te valoraban a los profesores solo el 5% de los alumnos, pues eh, normalmente eran el 5% de los alumnos más descontentos ¿no? con la asignatura. ¿no? Eh, cuando te valoran ya el 70% de los alumnos, fijaros que las valoraciones pues, suben, por ejemplo, por encima del de 8 en esta asignatura, que es una asignatura bastante grande, con pues 100, según el año, 150, 140, 160 alumnos. Y bueno, y es, pero en otras asignaturas hemos eh, conseguimos valoraciones mejores. Y bueno, esto es una serie de percepciones de los alumnos sobre cómo esta metodología les ayuda a comprender, les permite plantear preguntas en clase, eh, los profesores conocen sus dificultades, eh, se sienten más seguros y confiados para participar activamente en clase. El que el estudio previo se registre y, le, y bonifique les estimula a realizar el estudio previo 100% bastante o totalmente de acuerdo. ¿no? Que la participación se registre en clase y se bonifique también, también lo valora y que esto... Bueno, esto está hecho en una, en una asignatura que es 25 alumnos, no es muy numerosa. No. Eh, registrar la participación en una clase de 140 o 160 puede ser bastante más, más complicado. ¿no? Y, y, bueno, y que las interacciones con el profesor son más frecuentes y positivas que en las asignaturas tradicionales. El 100% están de acuerdo. Y, bueno, para conseguir que los alumnos... Eh, ya os he comentado contesten a las encuestas oficiales que esto hay veces a los profesores nos pregunta nos preocupa pues eh, esta es nuestra manera nosotros mandamos un mensaje le mandamos un cuestionario para que adjunten el pantallazo y de esta manera pues de esta manera conseguimos que pasen del 5% 70% los alumnos que nos responden. Y esto, por ejemplo, pues en, es en esa asignatura que os decía de, de 25 alumnos, pues las valoraciones que obtenemos en la encuesta, porque prácticamente están todas por encima de 9 en, en una escala, sobre 10. Y, y bueno, hoy esto empezamos a extenderlo, primero en nuestra universidad, en el área, eh, luego dando cursos en mi universidad, luego me fui a otras universidades esto bueno pues esto me llevó pues eh, entre, eh, eh, entre otras universidades la universidad de Lleida. ¿no? y bueno y esto nos llevó que de, al principio un grupo de innovadores ¿no? que hacíamos flip en 2016, Fijaros, cuatro años después, en 2020, he puesto aquí este que es mi coche, este es mi perro, este soy yo, eh, y veis que es un, el modelo es el Peugeot 207, ¿no? Pues ya tenemos 212 profesores, ya hemos superado el 207, eh, eh, profesores universitarios, y tenemos más de... Ya son 550 profesores de niveles eh, sin incluir los niveles escolares. Y bueno, esto parece que, que funciona. Y bueno, vamos a la parte final, que creo que es importante, la de las recomendaciones. Eh, os voy a dar una serie de pasos. ¿no? Lo primero, hemos dicho que es más importante la diferencia entre el éxito y el fracaso en estas metodologías es que la mayoría de los alumnos interaccionen con la información antes de iniciar los temas y que de alguna manera comuniquen ese sería el, el siguiente paso no eh, sus razones ¿eh? convencerles hay que motivarles para que participen y hay, hay que enviarles los materiales vale y darles indicaciones precisas sobre lo que sobre lo que deben hacer eh... Hay que, decíamos, la motivación es importante. ¿Cómo podemos motivarles? ¿Cómo podemos proporcionarles motivos para que estudien? Bueno, bonificaciones en calificación, eh, positivos por prepararse y por participar. Esto nosotros, el alumno que nos estudia todo y que hace todo lo que pedimos, al final le damos un 10% de la calificación, que es un punto sobre el red, pero el que no hace ni el huevo pierde la posibilidad de sacar ese punto, con lo cual su calificación máxima eh, será un 9. ¿no? Y, y es que esto pues, tiene tiene luego pues tiene efectos. Otra cosa importante, por ejemplo, mañana lo haremos. Yo mañana reconoceré públicamente a los que han hecho las tareas. vale Pondré lo que se llama el Hall of Fame. ¿Eh? Por ahora la tarea voluntaria la habéis hecho 36 y eh, digo no, la, la que era obligatoria, es decir, el 50%, hemos conseguido el 50% y 12 la voluntaria. ¿no? Otra manera es darles poder de decisión. Si les digo qué es lo que te interesa más y en función de las cosas que ellos me dicen eh, escogemos ejemplos sobre las cosas que les interesan, pues eso también es, es importante. ¿no? También si nosotros les damos en función nos plantean preguntas y dudas y nosotros se las respondemos, esto es una cosa que les va a motivar a plantearnos esas preguntas y dudas. También el enfocar las actividades en las necesidades que, que han manifestado en los cuestionarios. Y finalmente, lo que se llama el efecto ¿no? de autocumplimiento de expectativas, el efecto psicológico, eh, mediante la, la, la, la presentación de los resultados de otros años anteriores que les animen a hacer estas cosas. Luego nosotros tenemos que... Eh, luego nosotros tenemos que eh, eh, recibir estos... Sí, ¿Sí? sigo. ¿No me oís? Sí. Ah, vale. Sí. Vale, vale. Vale, vale, vale. Es que había alguno que decía que se me había marchado. <risa> bien, eh, bien. entonces, os decía. Eh, luego viene una parte muy importante, que es esas respuestas que nos vienen de nuestros alumnos, cómo nosotros las procesamos. Mañana vamos a ver las herramientas eh, tecnológicas. Vale, hasta luego. Eh, las herramientas tecnológicas y metodológicas para recibir esta información de los alumnos y transformarla digamos en reacciones ¿no? eh, ya hemos comentado que hay distintas maneras de hacerlo pero esto ya esto ya lo veremos lo veremos mañana y finalmente es importante pues el, ya el culmen es de esta manera llegar a crear más oportunidades para la actividad de nuestros alumnos y eh, y bueno, eh, ¿qué cosas podemos hacer? Pues plantear muchas más preguntas en clase, escoger casos y preguntas, incorporar aprendizaje basado en problemas y proyectos, incorporar ejercicios, incorporar evaluación formativa, son muchas las cosas que queremos hacer. Y yo creo, ya eh, prácticamente ya llevo hora y 40 minutos, yo creo que lo voy a dejar... Lo voy a dejar aquí y mañana ya seguiremos la parte que nos ha quedado pendiente de esto, ya la introduciremos y si queréis ahora me podéis eh, hacer todas las preguntas que queráis. ¿Os parece? Porque veo que ya, eh, si no, ya os empezáis a, a, a ir y, y bueno, puede ser el momento de las, de las, de las preguntas. ¿Alguien se anima? Esperar, voy, voy a poner el, es que estaba en el, en otro menú. Eh, venga, ¿alguien me quiere preguntar algo? Bueno, mientras os vais pre presentando la pregunta, os vais preparando la pregunta, os voy a, os voy a proponer una, una última cosa, que es una cosa así muy llamativa para el final. Que son lo que yo os propongo, cómo, cómo incorporar estas, estas metodologías en, en nuestra docencia. Eh, para los que seáis... Digamos, más conservadores y preferáis empezar poco a poco, reducir riesgos. No os guste, eh, digamos, arriesgar, cambiar demasiado de golpe, ¿no? Porque lo que suele ocurrir es que cuando se, casa, se cambian las cosas demasiado de golpe, pues a veces no salen bien, ¿no? Pues entonces, eh, los que tengáis esa, esa forma de, de evolucionar, os recomiendo que empecéis invirtiendo algunas secciones de las clases, ¿vale? Eh, que. Mmm, invirtáis clases de prueba? A ver, a ver, ya veo preguntas. Sí, sí. Si tienes pocos estudiantes, todo esto es mucho más fácil. Y si son estudiantes de máster, y si son estudiantes motivados, y si son estudiantes de últimos cursos, pues es muchísimo más fácil. Lo que pasa que yo eh, aquí os estoy, lo que os estoy intentando aportar son unas metodologías que, eh, bueno, que nos permitan hacerlo no solo en la condiciones estas selectas con alumnos muy motivados muy maduros y muy dispuestos a trabajar sino que lo que quiero es eh, que digamos eh, proponeros metodologías que os permitan eh, el cambio en, en terrenos más difíciles lo que lo que yo llamo a veces el flip cuesta arriba no es decir cuando cuando las batallas las tenemos que luchar cuesta arriba y venciendo dificultades extras. ¿vale? En esos casos, a lo mejor eh, podemos empezar eh, introduciendo pequeños cambios, ¿no? como os decía. Eh, si somos más valientes, yo siempre lo he hecho de esta otra manera, invierto asignaturas completas, pero esto es, supone estar dispuesto también a invertir un esfuerzo. ¿vale? De golpe. Entonces, a lo mejor, económicamente es más rentable. Bueno, voy a invertir este tema el año, el año que viene, eh, voy a invertir otros dos temas y bueno y en unos años hemos invertido la asignatura. vale Lo que es muy importante es el punto 5 que os pongo aquí. Si no conseguís que vuestros alumnos se tomen en serio la, la preparación, hay que utilizar la evaluación continua, incluso la evaluación formativa en clase, para recompensar y estimular el estudio previo. Si conseguís el estudio previo, esto os funcionará. ¿vale? ¿Eh? Claro, eh, bien, hay esto que Francisco eh, plantea, eh, que si hacemos más actividades en clase y que puntúan, entonces, claro, hay que reducir el peso de los exámenes hasta qué punto. Claro, porque ahí lo que perdemos, lo que perdemos es una, una, una, una capacidad de, digamos, de, de, de evaluar acreditativamente. Entonces, la recomendación es que eh, la recomendación es que, eh, por ejemplo, nosotros damos Calificación por estudio preparatorio, un 10%. Calificación por otras cosas, proyectos, actividades de trabajo individual y tal, pues suele ir otro 20%. Y reservamos otro 70% para calificar, digamos, lo que es el, eh, la evaluación acreditativa de teoría y de prácticas. ¿Vale? Eh, veo que eh, Mercedes me dice que no contestaba a la segunda parte de su pregunta. ¿Me, me, la, puedes, me la puedes repetir, eh, María Mercedes? Y veo, veo que Paquita también pregunta, a ver, de convencer de, a estudiantes que no se dejan convencer. ¿Y cómo convencerles de que se deben trabajar? Eh, tú, yo sé que llevas años trabajando en esto y consigues, pero consigues motivar a unos cuantos. ¿Eh? Y y otros no, vale. Entonces, yo sí si que eres lo que podemos aquí. Yo creo que este es un tema que se merece discutirlo de manera sincrónica en un foro y que tú aportes, por ejemplo, tus experiencias y otras personas aporten sus experiencias. Yo sé que es un es un tema porque claro, cuando uno tiene eh, estudiantes de medicina o eh, o estudiantes que han, que han entrado con unas notas de corte elevadísimas y que son y son buenos estudiantes y tú le dices oye que tienes que estudiar de manera continua y tal pues es digamos lo tienen más fácil el cambio y sin embargo otros eh, sí ah ya veo la pregunta de, de Mercedes sí vamos a ver si tienes pocos es todo mucho más fácil ¿vale? porque eh, realmente si tienes pocos puedes hacer un flip incluso a un estilo más como el flip que se hace escolar. Es decir, les puedes decir, vale, poneros a trabajar en esto y tú te puedes ir a, de, a ir tratando uno con uno y ayudándoles con los problemas que tienen para hacer las cosas que les has planteado, ¿vale? Lo que pasa es que eh, yo por eso os he hablado que, que los contextos son distintos, ¿no? y que en función de distintos contextos pues hay ciertas cosas que podemos hacer con más facilidad hay co ciertas cosas que, que pueden ser casi imposibles de hacer aunque sean serían las ideales es decir que yo creo que muy, una cuestión es importante es que el profesor vea cómo en función de las circunstancias pues puede ir más allá ¿eh? vale pero desde luego, es el escenario con pocos estudiantes es el escenario ideal ¿eh? Bueno, lo de los programas. Eh, ya veréis, Google Forms, sencillísimo. Y Kahoot, ya sabéis usarlo en la mitad. Con lo cual, no tenéis que aprender nada. <ríe> si queréis aprender Socrative, es voluntario. Incluso si... Realmente para provocar participación en clase cuando tienes, eh, realmente cuando son útiles las, las herramientas estas de respuesta eh, eh, en tiempo real, pues es cuando tenemos muchos alumnos y no habría manera de, de lograr que participaran todos. De esta manera todos pueden participar, ¿vale? Pero con pocos alumnos es mucho más fácil. ¿Alguna pregunta más? Eh, a ver. Eh, dudas cómo implementar eh, entorno virtual bien pues en la clase que en la videoconferencia de mañana vamos a ver a fondo las distintas metodologías el peer instruction el team based learning vamos, vamos a vamos a ver esas cosas vamos a profundizar más en los detalles ¿eh? alguna pregunta más os voy a sí hoy me habéis metido dos de pronto y, y, y es que se me van del se me van por arriba. A ver, Ana María, eh, a ver, eh, ya entraremos en la sí. Bien. Bueno, y veremos, pues, por ejemplo, el sí, ahí es, por ejemplo, peer instruction en el entorno virtual ahora mismo. Blackboard Collaborate da muchos problemas, ¿vale? Eh, Paquito. Dice que estaría bien que lo del foro, pues yo me parece que es un es un tema que, que da mucho para hablar y para escribir, y ahí podemos eh, contribuir con nuestras cosas. Bien, eh, a ver, José Antonio, eh, que hay que convencerlos. Vale, sí, eh, es muy importante. Yo, yo os, una, yo os pongo una analogía la presentación del curso. Para mí es como el día de del desembarco de Normandía. Tienes que entrar allí con decisión, pisar la playa, ganar terreno, hacer una cabeza de puente y, y bueno, Y entonces, ¿qué te ayuda? No, no solo el primer día, porque el primer día vas a conseguir que te contesten. Unos cuantos. Y entonces lo que tú tienes que hacer cuando empieces al siguiente empieces el tema es mostrar los nombres de los que han contestado. Y mi truco también es decirles, bueno, venga, os doy otro día de gracia, o, o dos días de gracia hasta la siguiente clase. Para los que no, han, no lo han hecho, hacer lo que quiero. Quiero recibir el feedback de todos y quiero, quiero saber las opiniones de todos. Entonces, lo que es muy importante es que los alumnos vean que, por ejemplo, con las cosas que ellos responden, pues que el profesor... Eh, eh, digamos, rediseña, replantea sus clases, responde a dudas que les han planteado. Esto es muy fácil de hacer, por ejemplo, con las dudas urgentes o con preguntas que les decimos ¿qué pregunta te gustaría que te respondiera? Y te dicen, pues yo tal, yo tal, yo tal. Entonces, tú luego empiezas a responder esas preguntas y los alumnos dicen, oye, este tío nos, nos dijo que nos iba a responder, nos está respondiendo, ¿no? Vale, Entonces, es muy importante... Es crítica, yo más que la primera clase diría las primeras semanas. De hecho, ma posiblemente mañana veremos resultados que en las primeras semanas es cuando consigues que más, más alumnos te lo hagan, y luego eso suele bajar, ese porcentaje suele bajar, por ejemplo, cuando te acercas a medio cuatrimestre y empiezan a tener, a tener exámenes. ¿eh? Y, y entonces, pues, eh, ocurre. Que, eh, que bueno, que te dejan de hacer el estudio preparatorio porque están obsesionados con el siguiente examen que les han puesto. Beca, mientras viene alguna pregunta más, os comento los dos los dos eh, los dos puntos estos altos de la pirámide maya, que sería, una vez que hemos conseguido hacer esto bien y que nos salga bien con nuestros alumnos, el ser capaces de incorporar a nuestros compañeros. Pues de, de asignatura, de área, en, en el uso de esta metodología. Y a esto nos puede ayudar una cosa que vamos a intentar en este, en este, en este trabajo, que es el, el que aprendáis a documentar estas cosas. Bien, sí, yo creo que, eh, bueno, es una de las opciones. Aunque si vais a hacerlo solo, tenéis planeado, hacerlo solo en un tema, pues puede ser hacerlo en algún tema que, que os guste, que, que se discuta más en clase, que se participe más en clase. Es decir, podríais hacerlo con cualquier tema. Ahora, si estáis un poco diciendo, bueno, porque claro, también decir, bueno, vamos a hacer esto en el primer tema y en el segundo tema o en los primeros temas, bueno, también puede ser una opción. decir, vamos a hacerlo en unos cuantos temas que son básicos para que adquiráis unas buenas bases de la, de la asignatura durante las primeras semanas y porque disponéis de más tiempo para trabajar. Y luego, a lo mejor, en los siguientes temas, pues ya veremos si seguimos haciendo lo tradicional o si, si nos sale fenomenal en los primeros temas, pues ya nos animamos y ya lo hacemos flip en toda la asignatura. Puede ser un planteamiento. ¿Puede ser un planteamiento? ¿Más preguntas? ¡Animaros! Venga, que todavía no es viernes, son los jueves. Bien. Alguien, ¿alguien más quiere preguntar algo? Venga, pues si no me preguntáis, <ríe> yo os digo aquí. Si no me preguntáis, yo eh, os voy a comentar un poquito eh, qué es lo que, qué es lo, cuál es la experiencia de los que han, de los que han utilizado esto. Bueno, en el registro el 90% de los profesores que se han que se han registrado en el registro, ante la pregunta de si está satisfecho con el efecto de la ola invertida sobre la implicación, la participación en clase, del aprendizaje, el 90% dicen que sí. ¿Vale? Eh, sí, sí. En todo tipo de carreras universitarias, sí. Yo tengo profesores universitarios, para eso tenemos el registro. Para que cuando haya un profesor, por ejemplo, que. Eh, dice yo quiero aplicarlo en tal asignatura o en tal carrera pues yo le pueda poner en contacto con otros profesores que tengan una afinidad disciplinar ¿no? y que le puedan le puedan le puedan aconsejar, ¿sabes? porque ahí, claro, la comunidad es lo que, lo que, lo que ayuda, os decía, el 90% están satisfechos. Eh, y luego hay como algunos que dependiendo del curso, de ese máster, de si los alumnos son buenos o son mejores. ¿eh? Entonces, eh, pero fijaros, pocas cosas hay que el 90% de la gente quede contenta. ¿vale? Algunos están en proceso de prueba. Y otra cosa interesante... Ya, como nos quedan nos quedan siete minutillos para el, el, el, el tiempo establecido, fijaros, esto es cuando analizan los profesores en función de qué manera ha llegado a utilizar el Flip Learning. Hay gente que empezó a utilizar eh, Flip Classroom, empezaron a utilizarlo porque estaban hartos de la metodología tradicional pero y dijeron: no, Esto no me gusta, voy a cambiar a otra cosa. Y entonces, pues esos, pues hay veces casi un 90% no llega tienen éxito, pero más de un 10% no quedan contentos, las cosas, digamos, a la brava, ¿no? Pero si lo hacen intentando aprender de manera autodidacta, eh, viendo cosas en redes sociales o internet, que hay comunidades muy activas de gente que utiliza estas metodologías, viendo eh, blogs, redes sociales, esto que llaman el personal learning environment, ¿no? Pues pues eso también veis que el porcentaje de éxito aumenta. Si ya resulta que uno asiste a un curso de formación de profesores que le enseñan todos los trucos, pues veis que los porcentajes pues todavía aumentan más. Si además de eso uno lee libros sobre metodologías para mejorar el aprendizaje, pues esto veis que todavía el porcentaje de profesores satisfechos todavía más. Y donde nos sale que el 100% están satisfechos es cuando aprendieron de un compañero de centro. Esa parece ser la manera que garantiza el éxito totalmente. Y por eso yo creo que es importante que una vez que tengamos pioneros en distintos centros utilizando estas metodologías, pues, pues esos pioneros enseñen a sus compañeros a utilizar estas metodologías porque esa es la mejor manera de entrar en estos cambios. El, el entrar un poco de la mano de Bao por alguien que, que te pueda asesorar pero en tu, misma, en tu misma institución. Y si no tenemos eso, pues nos tenemos que buscar ese asesoramiento, pues a lo mejor pues en las redes sociales, en profesores eh, que hagan eh, aula inversa, en asignaturas similares, pero en otras universidades. Pero la gente normalmente en esto está dispuestísima a, a compartir, digamos, el cómo hacer estas cosas eh, mejor. ¿Vale? Y hago una pregunta más... Bueno, este es el libro, una recomendación, comprar un buen libro sobre Flip Classroom o Flip Learning. También tengo un librillo más. ¿Eh? Os vamos a dar lecturas. Planificación semanal. Os cuento, os cuento. Yo empecé haciendo planificación bisemanal, ¿vale? porque al principio, si no, me daba demasiado trabajo esto. Y mi recomendación es que a lo mejor es casi mejor hacer, enviarles a los alumnos los materiales para dos semanas. Esa puede ser una manera de empezar. Luego ya cuando uno ya tiene hechos los cuestionarios, tiene rodado el tema, puedes pasar a una planificación semanal. Pero empezar por una planificación semanal es eh, muy exigente. Si lo hacemos en todos los temas. Luego también hay otra cosa. Hay veces que los profesores compartimos entre dos profesores una asignatura y a lo mejor podemos irnos alternando. Yo, por ejemplo, ahora hay asignaturas que las hacemos todo todos los temas flip, pero vamos alternándonos los profesores. Y de esa manera, mientras uno está dando y está trabajando en el aula el otro está preparándolo de el siguiente tema, mandándolo, viendo las, las preguntas de los alumnos. Pero claro, para eso tienes que tener, digamos, esa condición, ¿vale? Que tengas un compañero con el que te entiendas bien y que y que, y que lleves la asignatura media. Si no, yo os recomendaría empezar por una planificación un poquito más larga, porque si no, el, el ritmo, sobre todo para el primer año, puede ser muy duro. Os decía, lecturas que os voy a poner en el... Una, una de las que os voy a poner en el, en el Sakai es esta, que ya os la envié por, e, por email y que 12 de vosotros ya os la habéis leído. Esta es importante porque os po haremos algún examen de evaluación formativa en las sesiones presenciales. Y otra, que esta es para que aprendáis a documentar el impacto de innovaciones metodológicas sobre los resultados de la docencia universitaria, esto lo hemos publicado pues, hace prácticamente un mes. Y, bien. Mm... bien, el tema el tema decís de, de los profes de matemáticas. Sí, que esto hay veces que las herramientas <coughs> no ayudan. Eh, yo aquí os puedo decir, os puedo buscar alguna herramienta que sí que tenga más, más posibilidades para esto, ¿vale? Eh... Eh, yo recuerdo, lo que pasa es que lo tengo que buscar, recuerdo un profesor, eh, eh, un re profesor de matemáticas de la Universidad de Barcelona que utilizaba, eh, utilizaba una, una herramienta de, de respuesta a distancia que se llamaba Pingu y que tenía, tenía algunas posibilidades eh, distintas. Y todavía no tenemos colgados los materiales porque hoy estoy aquí en, un, en una tormenta perfecta de, tra, de trabajos de fin de grado, exámenes extraordinarios, pero voy a intentar este viernes, después de la conferencia del viernes voy a intentar subir esas cosas. Pero yo os lo anuncio para que sepáis que te, vais a tener cosas ahí para, para leer. ¿vale? Y, ¿Y qué más? Bueno, ¿qué os vamos a pedir que hagáis en el curso? Pues unos, unos cuestionarios de reflexión. Sobre eh, puestas asignaturas, unos debates en Sakai, ya tenemos uno sobre cómo hacer el Flip Classroom cuesta arriba, ¿no? Cuando a los alumnos les cuesta, nos cuesta motivar a los alumnos. Luego también, eh, ¿veis? La tarea importante del, del taller va a ser esa propuesta de unidad. Para impartir mediante aula invertida, que tendréis que preparar materiales instructivos, cuestionarios, incluso algunos si se anima alguna píldora de vídeo. Y bueno, eso ya os diré los modos de entrega, pero va a haber un modo de entrega por email a los compañeros de equipo. Va a haber un modo de entrega para ponerlo en, en unos foros para que de esa manera esté accesible no solo a los compañeros de equipo, sino a los compañeros de otros equipos. Y también habrá unos test que haremos eh, al final eh, en, en la parte presencial del curso, en la cual pues lo que haremos será, ya a ver a cómo estamos el tema del distanciamiento y qué cosas se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer, qué distancias hay que guardar, pero bueno, la idea es que sirvan para poner un poco en común las cosas que habéis eh, presentado cada uno. Y bueno, veo que ya nos llegamos a, las, a la hora en punto y bueno, veis que aquí era cuando yo pensaba haber llegado y haberos dicho que preguntaréis, pero ya habéis ido preguntando. Si queréis preguntar algo más... Vamos a ver, os cuento. Hay dos grupos, soy 70, entonces teóricamente hay, sí, eh, la idea inicialmente es hacer sesiones presenciales o bien el día... Habrá dos grupos, unos que irán el 23 y el 24 y otros que irán el 27 y el 28. Yo tengo que ver con Oscar a ver cómo lo hacemos, porque teóricamente eh, hubo el curso, si va a haber hecho inicialmente los días 23 y 24, pero como había tanta gente apuntada pues hubo a, eh, a una serie de gente que se dijo, venga, pues lo ampliamos y podéis entrar. Y es el 27 y el 28. Pero me imagino que si hay alguien que tiene una imposibilidad para asistir a una sesión presencial en una de las fechas y puede asistir, sin embargo, a la del otro, pues pues eh, ya veremos. Eh, yo creo que hay... Yo creo que hay pues eh, yo lo hablaré con Oscar porque él es el digamos el representante digamos de la, de la organización del curso pero vamos yo en principio estoy eh, dispuesto a, a flexibilizar eh, que cuando sabemos en qué grupo bueno pues lo tengo que hablar con con con Oscar eh, pero yo creo que la próxima semana os podremos dejar. bien bien bien bien bueno para mí estoy, estoy encantado de, eh, de, bueno, de tener tantos alumnos. Eh. ¡Hombre, Oleguer! <risa> tener tantos alumnos en la Universidad de Lleida, eh, que estaba yo acostumbrado a que siempre fuerais unos grupitos muy reducidos y ahora, ahora me siento aquí como, como Bruce Sprinting, eh, con un montón de con un montón de, de alumnos. Bueno, Oleguer, eh, estuvo animándome. Eh. Bueno, pues eh, parece que. Que hemos aprovechado el tiempo, ¿no? ¿Estáis contentos? ¿Alguien se queda con ganas de, de preguntas o ya? Vale. Eh, bueno, pues entonces nos despedimos y mañana entramos más en los detalles, ¿vale? Voy a ver si consigo parar la grabación y, y mañana seguimos, ¿vale? Un placer y, y mañana nos vemos. Voy a detener la grabación. A ver, a ver si lo encuentro. Lo he encontrado. Adeu, hasta mañana.